Ahorita te ayudan en estacionar. Sí. Madre. No la apagues, no la apagues. Muy bien, contenta muy contenta de estar acá, pero la verdad es que sí la sufría, porque... Dije de, déjame, pues ahorita te voy a, nada más, nada más voy a Ah, perfecto. La de acá atrás está abierta porque dije yo. ¿Qué le pongo también? Ya estoy. Ay, qué pena. Aquí, aquí, aquí. aquí. Qué pena. Digo, ¿Por preso? qué no? Y que te de cachen <risa> Es que me metí por un montón de callecitas, o sea, de veras, o sea. ¿Cómo qué, estás? Qué gusto, muy muy contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. ¿Dejaste la llave del carro? Pues no sé, pero ahorita te la doy. <ríe> creo que la traigo aquí, mira, hija. Mira, ya estamos al aire. Estamos recibiendo a, a, a mi amiga Coramalia Castilla, Madrid. ¡Ay, qué gusto! Expresidenta municipal de Otompe Blanco, exdiputada y ex casi de todo. Pero lo más importante es que soy tu es amiga. Lo más importante es que es mi amiga y amiga de, de muchos quintanarroenses. Uno, uno, eh, uno en la vida ¿verdad? pues tiene algunas oportunidades donde puede hacer, porque yo creo que en la vida... Cuando hay oportunidades hay que hacer cosas. Claro, claro, por supuesto. ¿Sí? Mira Pero tu casa. Lo importante es que estamos acá y qué gusto me da estar aquí. Mira quién está aquí. Ah, mira, Jorge mi Rodríguez Carrillo. Jorge. Dejar? ¿Puedo dejar aquí, por aquí, mi hermano. Sí, bolso? aquí, aquí, aquí, déjala aquí. Ponla. ¿Cómo está, mi querido No Deja estás, mi amigo, qué gusto. Ah, es igual, que, igual. está en casa de mi hermano. Ah, sí. Es que tenemos sobrina nueva. Ah, no, ¿en serio? Está la primera bisnieta de mi madre, wow. Elena. Hoy en la tarde la voy a conocer, llegué ayer. No, pues Qué a buena. toda la tarde. Sí. Mi hijo Jonathan. Hola. Hola, aquí. hijo, ¿cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Ah, ese es el que estás entrenando de maravilla, ¿verdad? Pues ya me está entrenando más bien de te... la. Ah, sí, porque. Ah, porque él está. <risa> sí. Aprenden rapidísimo. Porque es cibernético. Sí, son cibernéticos. Mi sobrina Aranza. Hola, Aranza. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto. Laurita es hija de Laurita. Verónica, que está en cámara, solista mm. Verónica. Mi sobrina Delito. Genené. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Verdagers, que también es hijo de Verónica, ah, está bien, ahí detrás viene, de cámara. Es su hermano de Laurita, por si no sabías, ¿Puedo saludar? Sí, ¿verdad? claro, a ver, vamos a enfocar. Ahí está, Esto. <risa> <risa> Igualmente. Y mi hermana Jacqueline, ella trabaja en ay, el ay, DIF. Ah, estamos en casa. <risa> Sí, mira, carnes gusto, asadas gusto, y todo. Gusto. Hola, y gusto, Mi cuñado, saludos. Sandro, el único que se ha logrado. <risa> <risa> sí, porque en la familia ha habido todos, todos ha habido casi divorcios excepto los de ellos. Es la, es la única pareja que se ha mantenido por siempre. ¿Ya cuántos años de casados? Es, es, es constancia. y aguante, ¿verdad? Constancia, aguante. Es, es así, ahora sí que. y Mis, Ay, es y mis tres gatitos: Israel, Solo y Grey. Madre, yo tengo perritos. Sí, yo tengo uno por ahí que está, este, so, ahí está, mira, Brian. Brian. Mira, y ella está practicando también, ¿ya? No, hombre, aquí puro artista, ¿eh? puro artista, y Claudia, una compañera hola, también Claudia. de aquí de trabajo, Claudia Espinosa. Mucho y Sergio gusto. Masté, que está por Mucho allá, gusto. a ver, ayúdale a Sergio para que salude. Hola, Sergio, ¿cómo estás? A Qué Cora, gusto. Un socio Qué igual, gusto. amigo. Qué gusto. Qué gusto. Ahora sí que estuvo divertido en día. mi hermano, fíjate. Ahorita vamos a ir en un reto. Pásate para acá, Cora. Sí, donde, donde guste. Vamos a... Lo agüita sí. sin, hielo. sin hielo, así normal. ¿No quieres una cervecita, un Al, al ratito, al ratito, al ratito. Sí, primero, con, primero, con este primero, calor que hace. O un tequilita, ¿no? Un tequilita, ándale, un tequilita sería perfecto. Sí, pero agüitas natural, sin hielo. Esta es una entrevista eh, de, de un... Igual lo mismo, lo mismo, sí. De una, de una sección que se llama... Este, en este caso es Coramalia Castilla Madrid, visita a Jonathan Estrada, o visita a la casa de Jonathan Estrada. Es un programa que eh, lo, lo, lo inauguramos con Mara Lezama en el 2021. <risa> ¡Ey, cuidado! Pobrecito Brian. Lo inauguramos en el 2021 con Mara Lezama. Y, y después empezó a poner de moda, vino Félix, vinieron otros más. Y pues bueno... Hace mucho tiempo que te había dicho, oye, vamos a hacer un programa contigo. Ven, te invito a mi casa, vamos a compartir, a convivir. <risa> te está dando la patita. Eres muy agradable. <risa> es el alma de la casa. Tienes seis años, siete casi. Y, pues, bueno, qué bueno que ya aceptaste finalmente venir desde Chetumal para acá. No, pues, a, ver, a veces los tiempos, o sea, son, son complejos, ¿no? Pero, pues, a veces entre Chetumal, entre... voy a México... O y la está. música no es casual, ¿eh? la pusimos... <ríe> Sopa de caracol, la punta, de es lo clásico ¿no? de Chetumal. Fíjate que sí. mucha gente no conoce Chetumal. ¿Cuál Chet es la tradición de Chetumal? Mira, Aparte Chetumal, de la punta. Que Chetumal es, la música. Es, es una ciudad muy tranquila. Eh, en, lo, en lo personal, porque he vivido toda mi vida allá, soy de una familia fundadora. Es un sí. lugar, eh, no sé, paradisíaco. Yo, yo siento que el día que se desarrolle el sur, eh, Chetumal puede ser una de las ciudades más bonitas de, del país, porque tiene el río Hondo claro. y la bahía de Chetumal. Eh, yo, yo me imagino, y tiene una sabana en medio, que después sí. de la sabana este, debe ser para, para zona habitacional. Entonces, me imagino como cuando... este pues uno se imagina cómo puede quedar una ciudad que hubiera un bulevar desde la entrada a la ciudad de Chetumal por todo el, el río Hondo, la exuberante belleza natural sí que tiene, sí se puede. Claro o sea, me refiero se a la, la zona geográfica, ¿sí, ¿sí da para hacer una como un circuito? Sí, sí se puede, sí se puede hacer un circuito eh, y bueno, el... el los chetumaleños lo primero que hacen cuando salen a hacer un mandado es ir al bulevar. Sí. <risa> el bulevar es para nosotros... Este, es icónico. Icónico, es, es icónico. Icónico y simbólico. Simbólico. Yo yo decía, hace poco estaba viendo, digo hace poco relativamente estaba viendo unas noticias donde decían, no, que el malecón de, de Chetumal o el bulevar de Chetumal eh, sigue siendo una cantina. Pero yo... Desde muy chavo conviví con, con gente chetumal. Yo me siento chetumaleño también porque he convivido con muchos chetumaleños. Me he quedado a dormir en calderitas 20.000 veces. Me hacen así en una hamaca ahí a la orilla. Y la perspectiva de los chetumaleños no es precisamente que el Boulevard Bahía sea una cantina, sino es un centro de esparcimiento natural. Así, natural. Mira, yo creo que. Pues generaciones y generaciones han, han pasado y, y siempre el bulevar ha sido el punto de reunión. Por ejemplo, un, un, 20, un 24 de diciembre ver el amanecer, un 31. Exactamente. Fíjate que hace poco empecé a, a, a caminar en la mañana y tengo unas fotografías de los amaneceres, porque normalmente yo no yo soy nocturna, sí. no, no, eh, pero la verdad es que son maravillosos maravilloso quiero, quiero ahorita disciplinarme un poco para dormirme más temprano porque me estoy, me estoy, cuando estoy en Chetumal me estoy levantando pues, a las 5 de la mañana para ir a, a, a comer a las 6, pero yo siempre he sido nocturna. Yo creo que porque nací a las 10 y cuarto de la noche. <risa> <risa> no, a las 10 de la noche parece que para mí empieza la vida. Claro, pues sí. sí. Y Chetumal, te decía hace un rato, lo tradicional de Chetumal, eh, hay, hay varias tradiciones, lo gastronómico, por ejemplo, es machacados, el queso de bola, este, ¿qué más los hot dogs, eh, mira, o los perros calientes, pues como se dice eh, en español. Pues el pescado pilpil -pil también. El pescado pilpil. -pil. Sí. Eh, Hay bueno, mucho marisco, Nuestra ¿no? comida es muy regional, casi en toda la península. O sea, se come más o menos lo mismo con, con diferentes sazones. Porque eh, de veras. este... Eh, a mí los panuchos, por ejemplo, o los albutes, me saben mejor en Chetumal. Sí. Aunque pudieran ser más regionales, de la ciudad de Mérida, de, de algunos lugares, o sea, a mí me saben muy ricos, porque en Chetumal todo lo comemos con queso de bola. Sí, el, claro. queso, el queso de bola ha sido como parte ya de nuestra cultura. Oye, yo, lo, yo me sorprendí cuando fui a hacerle la entrevista, fuimos don Tomás y yo a hacerle la entrevista para el de Don Tomás a Charito Ortiz, es tu amiga, amiga toda la vida. Buena igual amiga de este, Nos salió, yo, yo pensé que era una tortilla española. No, era una tortilla de tulip con queso de bola. Deliciosa para desayunar. Sí, es que mira, nosotros crecimos en Chetumal cuando no conocíamos la mercancía mexicana. Porque era, zona era libre, ¿no? Todo era, todo era importado. O sea, no llegaba, porque nos quedaba, nos quedaba más cerca de Lice. Salud, Salud. Salut, Brian. Nos quedaba más cerca Belice no, que, que. porque, que, se, porque que, vas a tapar... pues, estábamos muy lejos de, de, de todo, ¿no? Y, y Chetumal, bueno, me, me, me cuenta mi, mi, me, me, me contaba mi abuelo, mi papá, que todo llegaba por, por barco. Sí, claro. Y si tú te das cuenta, Chetumal está rodeado de agua, parece una isla. Pero llegaba a Belice, está, ¿no? está nada más conectada con muchos puentecitos. ¿Llegaba a Belice por barco? Eh, no. Llegaba de, de Progreso a... este Progreso, ¿verdad? Llegaba, llegaba porque... Pero a la bahía era... no llegaba, ¿no? Sí, porque a la bahía, al, al, al, al, al muelle de Chetumal. ¿En serio? En serio, ahí compraban ahí las galletas de animalitos, las galletas que venían en... Esas, en este, y todo obleas, eso. este... Galletas de obleas sí, con naranjas. La, casi la, las galletas de grangulitos, grangulitos. que son las primeras, que, que era lo más mexicano que conocíamos nosotros, ¿no? porque te digo, todo era el tulip, el corned beef, el, o sea, todo, todo era la leche, la leche clean, la lita, ah, sí, el, no. el clean costar, eh, bueno, todo hasta la tolito, todo, <ríe> todo la Oye, ¿cómo ha cambiado el Chetumal y los chetumaleños? Del Chetumal de las que era zona libre al Chetumal que eh, de pronto em emergió con una población eh, más de Cozumel y Cancún, porque antes era al revés, antes los chetumaleños venían a Cancún o iban a, a Cozumel o a playa y, y a gobernar y a estar eh, entrando en materia política. Y, y de pronto llegó una, un momento en que los de Cancún y principalmente Chetumal empezaron a, a, a invadir, por decirlo de alguna forma, este, retórica, no retórica, coloquial, este, Chetumal y sus cargos públicos, sus puestos, sus, su burocracia, por decirlo así, y, y al Chetumal de ahora, que, que ya no es el mismo de esas dos etapas anteriores. Es decir, hoy se respira otro, otro aire. Yo, yo quiero preguntártelo a ti porque tú eres Chetumaleña, así de hueso colorado, y porque tú conoces a la gente. Mira, yo creo que, que es muy importante, o sea, que los que gobiernan se den cuenta de la calidad de las personas que se han preparado durante mucho tiempo este, para servir. Porque para servir hay que tener vocación y también hay que tener conocimiento técnico. Yo siempre pienso que el político más completo no solo es el que el político, el político técnico. O sea, el que toma una decisión en base a información, a datos, este, en que permita eh, pues mejorar eh, cualquier condición de, de vida de los ciudadanos. Y ahí en eh, eh, Chetumal hay gente muy preparada, este, desgraciadamente me está pasando un fenómeno y, y, y ha estado pasando, eh, digamos, por lo menos en unos 8 o 10 años, que la gente de Chetumal y muchos padres de familia que se, que se esforzaron porque sus hijos vayan a universidades privadas, eh, bueno sé a, a, a la náhuac de Mérida o al TEC o a las Américas o sea porque sabía que la gente que se prepara o sea tiene posibilidades de, de hacer las cosas mejor sí sí y de seguir hablas del Chetumal, y Chetumal antes de aquello, la Ucro sí. pero qué pasa no no no en ese tiempo no había no había por eso eh, digo o sea, antes de la Ucro no, no había universidades cuando llega la Ucro pues bueno tenemos la gran oportunidad sí de que muchos jóvenes empiecen a preparar allá y a mí me encanta porque hay muchos jóvenes de la Universidad de Quintana Roo, de comunidades rurales, este, que también se han mejorado y, y, y, y sí somos este, todos aspiracionistas en esta vida, claro. o sea, nuestra, nuestra vida es que cada vez las generaciones sean mejor, si no, no tendría sentido esta vida, tú quieres que tus hijos sean mejor, yo quiero que mis hijos sean mejor, porque... Pues porque es, es la obra, la como, obra que hacemos todos. Y como ¿no? siempre aspiramos a que tengan mejor vida que nosotros. ¿Y ¿no? ¿qué, qué pasa ahorita? Y, y de veras, lo, yo lo quiero comentar de manera este, eh, muy objetiva. Es que los chicos preparados de, de, de, este, de Chetumal, la nueva generación, se están yendo a México, se están yendo incluso a Mérida, se están yendo, se están viniendo a Cancún o a Playa del Carmen o a Tulum. ¿Por qué? Porque no encuentran oportunidades en Chetumal. Esa es una total realidad. A ver, ahí te voy a interrumpir. ¿No encuentran oportunidades o no generan y crean oportunidades? Porque son dos cosas distintas. Pero para generar oportunidades, o sea, necesitas tener también las condiciones. O, o sea, tener o, las condiciones. Te voy a poner un ejemplo. Mira, Yo creo que Chetumal es la única capital que no tiene una plaza en todas las capitales, más, más eh, dignas donde los jóvenes puedan y se diviertan, tenga cines para escoger. Estoy hablando de la diversión natural de cualquier de cualquier ser humano, ¿no? Este, eh, cosas a lo mejor sencillas, pero que son. Pero no será que el chetumaleño no le invierte a Chetumal. Pero sí si es que en, en Chetumal no hay capitales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no, no, una familia Barudi, por ejemplo, una familia Angulo, por ponerte ejemplos así de familias connotadas que tienen mucho dinero. Pero invierten hasta donde pueden. No, yo creo que no le invierten. No, no, no, se invierten. Mira, por ejemplo, generan un hotel. Ahorita muchos muchos de Chetumal se han ido a Bacalar y están generando en algunos espacios, ¿verdad?, que les permita pues tener ingresos este, y también eh, pues, mantener a sus familias. Lo que yo siento es que eh, eh, en Chetumal, eh, pues, más, no, solo Chontu, no voy a hablar de Chetumal, voy a hablar de Otompe Blanco, casi toda la densidad es cero. Haz de cuenta que a veces decía yo, yo creo, yo creo ¿Te que a lo ajá, ¿no? yo, yo creo que este, esto es para cuando se cuando se vaya a acabar el mundo todos van a venir acá porque somos reservas. Pero eso, no reserva pero mundial. eso, se, eso <risa> se debe precisamente a. No, no o sea, la densidad cero se debe precisamente, eh, creo yo, no soy experto, en particular, a que no hay una manera de cómo aprovechar o proyectar. La tierra. Yo, yo pienso Pero que. Pero en el momento en que, en que hay una inversión o que se genere una infraestructura para un proyecto turístico o, o similar de gran al, al, al, al, al, al, envergadura, entonces es cuando la tierra empieza a valer más. Creo que es así, ¿no? Tú que fuiste Mira, presidente yo, municipal de. Yo creo tú dime. que en todo Quintana Roo la tierra es muy cara. Eh, o sea, si en todo Quintana Roo, llámese ahora sí que Tompe Blanco, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, o sea. Aquel, aquel asunto es que, mira, Chetumal siempre fue, porque tenemos que regresar a los orígenes. Chetumal, después, en 1974, somos Estado libre y soberano, ¿sí? sí. Y entonces, empieza a generarse eh, que Chetumal, la capital, y es como prácticamente todas las capitales de este país, era, un, era una ciudad totalmente administrativa. Y yo siempre, como política, aspiraba a que Chetumal fuera la capital administrativa, cultural y educativa del Estado. Así como otras, eh, otros municipios, pues tienen una vocación totalmente turística, pues eso es lo que debería ser Chetumal. Chetumal debería ser la Atenas de este Estado. Así, así la construimos. De Atenas yo Grecia, siempre, ¿no? ¿eh? De Atenas, sí, Grecia. De Atenas es como, como Jalapa lo es para Veracruz. O sea, eh, eh, la, la, la, es la ciudad de, de, de, del conocimiento, porque mira... Aquí en la parte de, de Cancún, principalmente... No es un poco No, la no, no, la Atenas la es el conocimiento. Es, sí, es, sí, o sea, sí. porque en, en Chetumal hay una eh, escuela administrativa, hay una, hay una escuela de lo, que, de lo que se debe hacer, y creo que a, al gobierno del Estado, por ejemplo, le ha faltado, lo que teníamos de antes es tener una planeación hacia dónde quiero llevar a Cozumel en 25 años, a, a 50 años. ¿Qué, qué, ¿Cómo quiero llevar, por ejemplo, José María Morelos a 50 años? ¿Cómo quiero que sea Chetumal en 50 años? O sea, si no hay planeación, no sabes a dónde ir. Claro. ¿Sí? O sea, tú tienes que tener eh, la planeación de que, bueno, sigue esto, y después sigue esto, y después sigue esto. Yo creo que en los últimos tiempos... ¿Hace se, cuánto que se, se dejó se de algo, planear? Pues yo creo que ya mucho tiempo. Por eso, de, de, de, pero, es tú fuiste presidenta municipal, si no me equivoco, 2005-2008. Y, y te voy a contar una anécdota Daniel, que era regidor como ¿Y había plan ¿Ah? para entonces? ¿Había qué? ¿Había plan para entonces? Claro. ¿Sí ¿Cuál fue plan? el plan y, y qué fue el resultado? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué hicimos nosotros? Te lo voy a comentar. Digo, porque, este es para relatos de Don Tomás, pero vos, esto, ya esto, que esto, lo tocaste. Esto es importante, <ríe> la, la planeación para mí es fundamental. Nosotros hicimos el proyecto de desarrollo turístico del sur. Es más, no sé si te acuerdas que se posicionó mucho, yo le dije a la parte sur del estado el diamante del sur, yeah. el diamante del sur, y se quedó como una marca, ¿no? Esto incluía Bacalar, porque recordarás que en el sí, tiempo es que me tocó Bacalar donar, era, bacalar era, bacala de era parte de, de Otompe Blanco. Entonces, ahí se plasmaba, y quiero decirte que lo hizo un, un, una gente eh, conocedora, que estuvo en los planes de Cancún, fue Sifrido Paz Paredes. ¿Cómo no? que, descanse, el, que, que en paz descanse, que en paz descanse, él fue... El, sí, una él, eminencia estuvo, en turismo, colaborando según conmigo, eh, En turismo yo le pedí eh, su apoyo, eh, cuando yo llegué a la presidencia, a Mimi Conde, que uh -huh. también es una mujer muy inquieta, Un muy, para con, Mimi. Una, con una gran visión. La, la mamá, ¿no? Porque también está, <ríe> está la hija. Sí. <ríe> sí, Mimi con la, la mamá. Entonces eh, empezamos a trabajar el proyecto de desarrollo turístico del sur. Uh -huh. Todo lo que se tiene que hacer, mira... Nada más para que te des una idea, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que tiene el sur? Estoy hablando de Otompe Blanco. Con Julichi, Nisnao, Nishnao, Estancacha, ¿sí? Esta parte sur, Majual. Y, y en Lagunas tenemos eh, este, pues la Laguna de Bacalar, que es, claro. es maravillosa. La, la Laguna de Milagros, que es todo un sistema lagunar, Está en Espujil, la, ¿no? la Laguna este, la laguna Roja por por este, por Raudales, por, uh -huh. por Laguna Guerrero, este, y toda toda toda la bahía, la costa por allá, o sea, es, es algo bellísimo, hermoso. Okay, pero, pero ahí te, ¿Ah? tú, tú tuviste proyecto. Claro, el hay, proyecto de desarrollo a... del sur, lo que pasa es Y que, no hay proyecto ya. Lo que pasa es que ya no, no lo siguen, no hay proyecto, yo no veo. No lo veo. A mí me encantaría ver este en una planeación, por lo menos que digan Quintana Roo, y cada uno de sus municipios va a estar así okay. en, en 25 Entonces, años. Entonces, si no hay proyecto de gobierno para estas cosas y más, porque lo hemos platicado incluso por teléfono, ¿a qué se han dedicado los últimos gobiernos? me decías que pues mira, a mí me preocupa más ahora te digo a mí me preocupa más porque ni siquiera veo el mantenimiento de lo que ya tenemos esto es como una casa tú ya tienes una ya tienes una infraestructura hecha tienes que mantenerla claro por ejemplo te, estoy hablando de calles carreteras este, eh, escuelas pero ves, a, veces, a veces ves hasta los edificios de la administración pública pues sin pintar, todos viejos, todos, o sea, sin imagen. Eso es fundamental. Este, la imagen, la imagen de, de un buen gobierno o de un buen administrador es precisamente que, que las cosas que están estén bien. Ver, más, más, más las que tienes que hacer. ¿no? El pretexto de todo gobernante es que no hay dinero. No hay dinero. Pero, o, pero o, te voy a decir una o cosa. O se desvía el, el dinero. Yo creo que tiene que haber una me, una mejor planeación para que lo poco que hay, con lo poco que tengas, puedas hacer lo más que puedas. ¿sí? Claro. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, es trabajo, es esfuerzo, es tenacidad. ¿sí? Si por ejemplo los presidentes municipales se dedican a tener los servicios públicos al 100, mira, están, están de gane todos los municipios, al 100. Claro, cuando se, eh, y si se pueden tener obras públicas que, le, que la necesiten las comunidades rurales, que necesiten las ciudades, pues desde luego, desde luego por eso, por la planeación, que se puede ahora, que se puede después, cuál es lo prioritario, qué es lo más urgente, ¿sí? Ok, a ver, esa es la visión de, de una expresidente municipal, de una mujer política que conoce perfectamente su municipio. Del Estado. De una... Bueno, me refiero, me refiero a Tompe Blanco en particular, ¿no? O sea, yo sé que conoces todo Quintana Roo, este fuiste secretaria de Gobierno, ¿no? Fuiste fui, Secretaria mira, de Educación. A los 27 años fui Contralona de Gobierno. Fuiste Contralora de, de Gobierno. Contralora de gobierno es conocer todo el sistema. Pero, completo. pero, este, aquí el punto es que, que es la disyuntiva política. La gente lo ve igual. ...que políticos como tú, es decir, hay gente que no, está mira, conforme, es por que, ejemplo, con los mira. programas sociales de recibir dinero, de, de recibir prebendas o cosas que, que, que, le, que le ayudan o contribuyen a su economía personal, y lejos y de eso, dicen, bueno, no importa mira, que, yo, yo, estoy que de, haya yo estoy de acuerdo con lo con los, este, siempre he estado de acuerdo, porque trabajé mucho esa parte, la parte de adultos mayores, o sea, yo creo que eso es más, quiero decirte que no es un proyecto de una persona, esto siempre se apoyó a la gente de la tercera edad, con la única diferencia que ahora es universal y que votaron todos los partidos políticos, claro. porque no, es de, no, de, no, tiene, no tiene un hombre, que eso es lo que, que no se vale, ¿me entiendes?, porque lo aprobaron en el Congreso todos los partidos políticos. Y se le daba a la gente que más lo necesitaba, eh, porque la gente mayor y sobre todo, este, yo, yo he hecho campañas políticas y yo me he dado cuenta, te lo juro como lo seguramente muchas gentes, las mujeres cuando hacemos campaña políticas entramos hasta la cocina de todos los sí. lugares, y te das cuenta de muchos a, a, eh, gente de la tercera edad abandonada. Y no se vale que un ser humano al final de su vida productiva pues no tenga lo más necesario para... para Vivir, ¿no? Y yo creo que este, siempre estaré de acuerdo este, con un programa así. Pero lo que no puedo estar de acuerdo yo, ¿sí? Es que no haya un sistema de salud este, que le dé las condiciones de vida a, a, a la gente. Pero eso lleva muchos años. Se, pierden, ¿sí? se mira, eh, dar va vivas, pierde más porque la salud es muy costosa, ¿sí? sí gusto, de, por conocedora, porque fui delegada del ISTE, ¿sí? este, para nosotros los medicamentos eran lo más importante, siempre estábamos al 98% mínimo, de cuenta, que, que bajaba 95%, porque es lo primero que veía este, eh, el, el jefe a nivel nacional, que todo todos los sistemas tuvieran los medicamentos este, necesarios infraestructura sí, y sobre todo en Quintana Roo, ¿por qué? Porque Quintana Roo es un lugar que crece, crece, eh, vertiginosamente ¿no? crece. En ¿eh? eh, eh, sí. Quintana Roo tú programabas tener, por ejemplo, tantas escuelas, por decirte, eh, por decir una cantidad, 100, y necesitabas después 125, 130. ¿Por qué? Porque Quintana Roo es, es algo extraordinario, o sea, la gente quiere venir a Quintana Roo, ve en Quintana Roo un lugar de oportunidades, le gusta la vida en Quintana Roo y se queda. Y claro. estoy hablando de todo el Estado, ¿eh? no sí, estoy sí, hablando por porque supuesto. lo mismo pasa en Chetumal, sí, que sí, lo mismo sí, sí, pasa sí, sí, sí, sí. en Cancún, y Oye, en Cozumel y, y en todos lados. ¿Y tú crees, eh, digo, porque se ha convertido en un tema de género, uh -huh. ¿tú crees que, que la llegada de una mujer al gobierno estatal contribuya a un mejor crecimiento? Pues yo espero, espero que sí. No, no, ¿qué crees? Yo espero que sí. No, olvídate pero de tus te voy deseos. a decir una cosa. Yo, yo, yo, la, con tu experiencia de mujer eh, política, tú crees... Mira, no, olvídate de tus esperanzas. ¿Tú crees? ¿Sabes de qué va a depender? Y no. te lo digo, te lo digo, primero, así te lo digo, del amor que se le tenga a Quintana Roo. Y yo lo he dicho y, y, y mil veces, nadie ama lo que no conoce. Y que dejen de ver al gobierno del Estado como un botín. El servidor público, ¿sí?, o la servidora pública, ese debe sentirse muy feliz de poder tener la gran oportunidad de, de servir a la gente. O sea, porque eso es pasar a la historia, y pasar a la historia bien. Claro. ¿sí? O sea, ¿de qué sirve que tú quieras ser gobernador o gobernadora sí. si no tienes proyecto, si no, si no estás pensando... ¿En qué le vas a dejar a las futuras generaciones? No nada más pasar, que seas un una estadista y tú dejes mejor Brian. a todas a todas las nuevas generaciones. Eso yo creo que una gente con vocación, o sea, sabe que es una gran oportunidad que va a durar determinado tiempo y nunca más se va a volver a dar, ¿sí? Y, y tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Claro. Mira, yo lo sabía cuando fui presidenta municipal Y sabía la gran expectativa que tenía la gente Por eso, ¿sabes qué nombré? A un equipo profesional de chetumaleños Hombres y mujeres, ah, paritario además, masa Y no lo conté Porque soy una gente que cree en la igualdad ¿sí? Que soy luchadora de género Entonces, créeme que la gente este, Dio todo por su lugar Por mejorar su lugar y te puedo hablar, o sea, por eso, por eso, a mí, me, ¿qué me encantaría, Jonathan? No pudiste terminar de hacer todo lo que quería. Jonathan, ¿verdad? hice más de lo que yo me comprometí, mucho más, te voy a poner. Teníamos 136 comunidades, más una Pero que Pero Vamos a dejar ese tema mejor para relatos de Don Tomás, porque ahorita es del presente al futuro. El don Tomás es <risa> del pasado, vamos a hablar del pasado más adelante. Entonces, ¿Qué tenemos del futuro? Pues el futuro es planeación y echarse para adelante. Yo, yo sí creo, para empezar, bueno, quería, quisiera preguntarte, ¿y, ya, ya iluminaste tu casa. No, ya tiene, mira, yo nunca y siempre fui muy clara, no fui yo la que la iluminó, mi marido es muy es que, detallista. Para que la gente sepa, la, lo, la casa de Coramalia Castilla Madrid eh, era así tradicionalmente una de las más iluminadas de Chetumal, en tiempos de Navidad y año sí, nuevo. Sí, mira, eh, para nosotros la Navidad es festiva, o sea, es, es son días especiales de convivir en, en familia, de estar con toda la gente que queremos... Porque también mi ciudad es muy familiar. ¿Qué hacemos un sábado o domingo? Estar con nuestra mamá, ir a comer con nuestra mamá, con los abuelos, o sea, con lo que tenga. Porque es lo más valioso, ¿me entiendes? La, la familia es sumamente eh, valiosa. Valiosa. Pero, pero también se cuenta... ¿Pero ya la iluminaste o no? Bueno, ya la iluminaron. No, tres no, no. no, ¿Ya no, ya no, no, no. Eh, Mira, Enrique, mi esposo. Sí, cómo no. Enrique Aguilar. Este, es, la verdad es que es un, un, un tipazo, no porque sea mi marido, es un, es, un, es un buen hombre. Siempre le quiso hacer a sus hijos muy festivo eh, la Navidad. Entonces empezó a iluminar y cada vez lo iluminaba mejor y tenía más cosas y, y después tenía que reponer. y Bueno, y los recibos de luz los pagábamos nosotros. No los pagaba, no los pagaba el gobierno, los pagábamos nosotros. Sí, porque día, eso lo el hiciste día, mucho antes el día, de ser presidente, claro. Sí, el día, que, el día que llegó un recibo de 80 mil pesos, hace como no sé cuántos años. Compañanieto, seguro. Entonces dijo, dijo, dijo, no, antes, mucho antes, y dice, y dice Enrique, este es mi último año. Yo lo intenté hacer dos años más, nunca me quedo igual que Enrique, yo tengo que ser este, honesta, porque <risa> él, él era así demasiado detallista, y además había una persona que lo hacía, que ya le daba mucho trabajo subirse al techo. Claro. Entonces, mejor eh, decidimos que ya es no que era casi, más complejo. Es que eran casi como era competencias muy, ahí. Era en muy complejo. No, lo disfrutábamos mucho. Y porque lo disfrutábamos mucho porque yo nunca me lo imaginé que que viniera el canal 2 y te pidiera el espacio, porque nosotros no estábamos, en el espacio para mandar la Navidad a toda la República. Sí, era folclórico. O que de repente salía, se había una, de, una gente de Lituania, de Lituania, de, se, o sea, de, de <risa> Lituania. Sí, sí, sí, de Lituania, de, o de, de México, de aquí o de allá. Este, pues se volvió algo atractivo. Y entonces era un paseo. Pero Enrique así es, cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. Y entonces dijo ya, ya no. Y... Y preferimos empezar a salir con nuestra familia, eh, pues, a pasar el año nuevo en algún otro lugar. Gastarse eh, 80 mil pesos eh, en sí, otra cosa. Con los hijos, con los hijos en, este, en sí, salir, claro. en este, disfrutar. Pero le quitaste el folclor a los chatumaleños, hombre. Bueno, bueno, las cosas no pueden ser nunca para siempre. Se, puede, se hacen hasta donde se puede. <risa> Oye, Cora, yo siempre te he reconocido como una mujer muy fuerte, muy aguerrida. Te... Te lo digo honestamente, te comparo mucho con Charito Ortiz, aunque son de diferentes este, personalidades, pero son fuertes ambas, eh, las aprecio mucho. Yo estoy muy contento que hayas venido aquí a, a, a mi casa, a tu casa, a la casa de mis hijos, y, y creo que tienes mucho que decir, pero vas a decir mucho más todavía ahora con el programa de Relatos de Don Tomás que vamos a grabar en un ratito más. Ya está por llegar Don Tomás y Ana Rosa Valencia. Bueno, ya llegó mi hermano Jorge Rodríguez. Y... y y hay cosas muy interesantes que, que creo... Te voy a presentar ahorita a mi mamá, que, que está aquí ah, in, en Cancún, bueno. acaba de llegar de Colima. Qué, qué padre. Creo que Quintana Roo eh, todavía le esperan muchas cosas. Yo no sé si tan buenas o tan malas como las que hemos visto. Yo sí... Yo te agarré más respeto a raíz de que hubo varias personas, pero una en particular que recuerdo, Félix González Canto, me dijo una vez, me dijo... Coramalia puede tener todos los defectos que quieras, me dice, pero, pero no es corrupta, es honesta. Y en política es muy... Valioso. Yo lo poco o mucho que te conozco, siempre te he visto en ese tema. Y creo que esta persona o personas está índole precisamente para que nos... Yo creo, yo creo de servicio. A veces yo le digo a algunos políticos, se los digo así abiertamente, ¿qué es lo más importante? Mira, la planeación de vida. La planeación de vida debe decir, ese, ¿qué quiero que la, ¿cómo me quiero que, que, me, que me recuerden cuando yo me muera? Y empieza a planear desde chavito, ¿sí? Desde, desde. Entonces, tiene que hacer tu vida, ¿sí? Y para mí lo más, lo más importante, desde cuenta, es que, que digan, pues, Coramalia fue una buena persona, o sea, Coramalia fue una mujer comprometida, este, Coramalia fue una gente de una sola pieza. A lo mejor de cuenta, claro, con virtudes, con errores, no, no, todo, no todo es acierto, pero claro. creo yo que, este, así honestamente, autocriticando, que la mayor parte de mi vida he sido asertiva. O sea, no, no, no puede ser as de cuenta al este, cien, ¿no? Claro. Pero, pero te quiero decir algo, es, es dar el corazón. Y yo lo digo nuevamente. Nadie puede hacer algo este, así con amor si no conoce las cosas. Claro. Ese estado para mí es mi vida. Es como un hijo, ¿no? O sea, ¿tú lo amas porque lo pariste? Mi papá me lo enseñó a conocer. Mi papá vendía, vendía este, ambulante, de cuenta, y me llevaba a todos los lugares. Yo cuando venía a Cancún no había nada. Mira, cuando llegábamos a la playa de Chacbol, mi papá tenía un, un esténico. Una camioneta pickup con un, eh, ¿cómo le llaman estos? Como una casita, este, el rodante. Ajá. Y nosotros llegábamos y toda la playa era nosotros. Llegábamos a Xeljá, Shelha, todo Xeljá era de nosotros. O sea, sí. los peces se nos metían en, la, en, la, en los pies, o sí, sea, nadábamos. No? ¿no? Esto verdaderamente es un paraíso lo que tenemos. Nosotros debemos ser agradecidos eh, con el creador del universo, porque de veras Quintana Roo tenemos que presumírselo a todo el mundo. Sin duda. Y por eso tenemos que hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Eh, la única responsabilidad de todos los que sirven en cualquier espacio donde estén, es hacer lo mejor que pueda, dar lo mejor de sí mismos. Eso yo lo creo claro. profundamente. Y quienes han trabajado conmigo, a quien quieras entrevista, y te van a decir, y te van a decir... Eh, bueno, van bueno, a decir, no, con, con Amalia no teníamos vida. Es que yo, lo que pasa es <risa> duermo poco y, y, y estoy, estoy Si eh, era vida, pero era laboral. <risa> vamos para que saludes a don Tomás. Don Tomás. Ábrele mamá, no? por favor, para que también la, la conozca. Don Tomás, qué gusto. Hasta en un ratito más vamos a ver el programa de relatos de don Tomás. Qué gusto. Bien. Mira, uno de mis sobrinos. Hola. Qué gusto. Se casó con mi sobrina. Yuli anda por allá con Brian. Yuli, saluda. Mm -hmm. <risa> y vamos para que saluda. Ah, qué gusto. Y poder terminar el programa así muy muy caseramente. ¿Cómo ves? Sabrosamente. Sabrosamente. Y que cuando pienses en Cancún, pienses en volver aquí a mi casa, a tu casa. Sí, ya ahorita voy a poner bien la ubicación. <risa> Ella acaba de llegar de, de Colima, ella vive en Colima. Señora, qué gusto. Y la gusto. estoy convenciendo de que se venga a quedar a vivir Ya acá. vengas a vivir al paraíso. ¿Verdad? Ya estamos aquí. Al... Ella fue la que nos trajo aquí a vivir cuando yo tenía ocho años de edad. Le voy a decir que le digo yo cuando, cuando yo platico, este, bueno, también me divierto cuando platico. Yo no sé, cuando, el día que yo me muera... Pues, estoy segura que voy a decir, pues, quiero ver lo mismo que quiero ver, porque yo vivo en el paraíso. Claro, <risa> claro, por supuesto. Sí. Pues, bueno, esto fue una plática muy amena, muy cordial con Coramalia Castilla Madrid, una gran amiga de Chetumal, que nos visita aquí en mi casa, en su casa, en la bien casa bien. de mis hijos. Y, pues, bueno, gracias, Cora. Ven pronto. Me gustó. Saludos a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Bye. Señora, pues, que...